hola buen día qué tal aquí estoy de vuelta con buena luz y buena óptica así no se quejan voy a responder las preguntas de este turno eh, no se olviden de suscribirse y darle a la campanita de eh, más músculo bueno eh... Vamos a empezar, vamos a empezar ya. Hoy voy a tener sesiones más largas, voy a explicar con detalle todo y voy a leer también porque me he preocupado para responder ampliamente cada pregunta. Bien, vamos a la primera, la primera, Jorge Aguilar. Pregunta que, bueno, pregunta sobre el bitargo. Mejor forma de usarlo, ventajas y desventajas. Muy bien. Eh, el Vitargo es un carbohidrato que se llama amilopectina. En algunos países no se fabrica, en otros sí. Generalmente la patente la tiene, la tiene, patente de Vitargo la tiene una empresa sueca o la tenía. Eh, yo fui el que introdujo el producto en España hace muchos años. Me lo sugirió Milo Sarsev hace mucho tiempo, cuando Vitargo apareció por primera vez en España. Y es un producto muy dúctil, maravilloso para usar, pero hay que saberlo usar. No es fácil. Tiene una ventaja, y es que tiene un tránsito digestivo muy corto. Se puede usar entonces eh, en el momento solo necesario y no permanece en el sistema, con lo cual, bueno, no produce ningún extra del que tengamos que arrepentirnos más adelante. Eh, de hecho, hice la traducción que la tengo aquí delante para los productores de Vitargo, para el producto en España, así que les voy a explicar un poco de qué se trata. Eh, el bitargo es un producto con una baja osmolaridad y alto peso molecular. La osmolaridad es un término químico que eh, define la cantidad de partículas por litro de solución, por litro de líquido. ¿eh? Eh, se mide en osmoles por litro. Bien. Eh, este número de partículas no quiere decir que sea... no, no describe la osmolaridad la composición de las partículas, sino el número de partículas. ¿Esto qué quiere decir? Las partículas son pesadas, pero el número es limitado. Por lo tanto, la permanencia en el estómago depende del número de partículas. Eh, ahora sí, eh, la osmolaridad está relacionada con el peso molecular de la sustancia disuelta. A mayor peso molecular, menos osmolaridad. Y por lo tanto un paso más rápido a través del estómago y la llegada al intestino delgado para ser tratado por las enzimas pancreáticas, las amilasas. Estas desarman en parte la cadena. Eh, cuando una sustancia tiene baja osmolaridad puede eh, incluir una, mayor, una concentración mayor de carbohidratos y energía y no altera la velocidad del vaciamiento gástrico. ¿eh? Eso es muy importante porque se puede usar, como dije, en periodos muy cortos y aprovechando solamente su efecto de ese tiempo. Eh, todo esto ya lo está, bueno, esto es todo extra que yo traduje. Eh, bien, eh, esto sí es muy importante. Eh, el consumo de carbohidratos durante el ejercicio, por supuesto, mejora el rendimiento porque mantiene los depósitos de glucógeno. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros podemos tomar bitargo durante el ejercicio, podemos tomarlo después del ejercicio, en una pequeña dosis combinada con proteína, y también podemos tomarlo antes, para recargar los depósitos de glucógeno. O sea que lo podemos tomar en dos o en tres fracciones, y es muy útil. Sobre todo con la gente que tiene una, una facilidad para quemar energía. Esos que sudan mucho, que son muy hiperactivos, etcétera, pues quizás no llegan con la suficiente cantidad de glucógeno que les permita hacer un día de piernas, por ejemplo, o un día de pecho. Y entonces, el bitargo es un extra que se agrega antes, eh, durante y después, en algunos casos. Para el que tiene facilidad para engordar, por supuesto, después no le conviene, le conviene solamente tomar proteína. Pero digo esto para que sepan que es muy dúctil y se puede usar incluso dos veces al día, si uno entrena dos veces para los corredores de maratón, para eh, los eh, que hacen deportes de resistencia, incluso los que hacen caminatas en el bosque con esquíes, los que hacen ciclismo, los que hacen escalador, los escaladores. todo esto, se, Todas estas disciplinas han incorporado el Vitargo. En las grandes carreras de ciclismo hoy en día en el norte de Europa, el Vitargo está omnipresente, tiene un stand y de hecho regalan botellitas ya preparadas para que los atletas consuman. Creo que con esto ha quedado todo bien y... Mmm, sí, ya está todo puesto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué odian la sentadilla? Bueno, esto es muy sencillo. ¿Por qué odian la sentadilla? Porque les duele. El dolor produce... Una, no produce placer, produce todo lo contrario, produce dolor. Y el dolor no es placentero, a menos que tú seas masoquista. Si eres masoquista, seguramente eres un gran amante de la sentadilla. Y la sentadilla es un ejercicio básico para que la gente entrene piernas y para que mejore su capacidad aeróbica también. El consumo de oxígeno en la sentadilla es enorme y se expande la caja torácica aparte de trabajar las piernas. Es uno de los grandes ejercicios básicos de los pilares del culturismo y del entrenamiento con pesas. Eh, luego, bueno, si uno no tiene piernas, termina pareciéndose a lo que yo odio, que es esos cuerpos tipo televisor. Hablo de los televisores antiguos que tenían dos patas finas y el cuadrado arriba, el cubo ese arriba. Eh, no sé, es muy desagradable y hay que hacer sentadillas, les guste o no les guste. No digo que se maten con sentadillas de 500 kilos, pero no hay que olvidar que es un ejercicio necesario. Así que lo que odio en la sentadilla lo lamento. Mala suerte. Juan Federico Carreira Neto ¿Podría dar un esquema de series de repeticiones por músculo para una persona natural que entrena cuatro días a la semana? Bueno, perfecto. Aquí esto es muy sencillo. Eh, para una persona que entrena cuatro días a la semana y es natural, es muy sencillo lo que voy a decir. Los grandes grupos, los grandes músculos son el dorsal, el pectoral, la pierna, eh, los hombros eventualmente nos recomiendo más de 16 series en total, eh, repartidas en 4 ejercicios. Y cada serie debe contar de 8 a 10 repeticiones. Y los grupos chicos, eh, bíceps, tríceps, el bíceps incluyente brazo, eso se puede hacer eh, un total de 12 series eh, de 8 a 10 repeticiones. ¿Mm? Eh, estas 12 series se reparten en 3 ejercicios. Perdón, yo dije antes la semana, me he equivocado. Si nosotros hacemos un entrenamiento repartido, bueno, perdón, aquí esta persona dice cuatro días a la semana, puede hacer dos días de grupos grandes y dos días de grupos chicos. En este caso serían dos veces 16 series de cada grupo grande, de cuatro, cuatro series de ocho o diez cada grupo. Y los grupos chicos serían los días más livianos, serían 12 series repartidas en tres ejercicios. Cada uno de 8 o 10 repeticiones. Esto sería eh, para el entrenamiento de este tipo de personas. Bueno, eh, voy a resumir lo que respondí a Juan Federico Carreira. Se lo voy a dejar mejor, así más fácil. Esta persona quiere entrenar solo 4 días a la semana. Yo haría lo siguiente. Haría lunes y jueves, eh, hombro, pectoral, dorsal. ¿Mm? Y eh, martes y viernes haría brazos y piernas. O sea, eh, lunes y jueves haría eh, cuatro ejercicios de hombro, cuatro ejercicios de pectoral y cuatro ejercicios de dorsal. Estas, estos grupos musculares tendría cada uno 16 series. Eh, cada, cada ejercicio, cuatro series de 8 a 10 repeticiones. Y el, eh, los grupos chicos, el, digo, el día martes y viernes, haría, eh, ahí haría un poquito más de pierna, haría cinco series de pierna, cinco ejercicios de pierna. Ahí cogería todo, pierna completa, cuádriceps, femoral, e incluso podría ir al gemelo. En estos cinco ejercicios haría, eh, cada uno de ellos contaría con unas cuatro series. ¿Mm? Y eh, luego dejaría los brazos para el resto. ¿no? Serían en este caso unos 8 ejercicios. 4 y 4. 4 para tríceps, 4 para bíceps. También de 8 a 10 repeticiones. O 3 y 3. Si le cuesta un poco, 3 y 3. Depende. Si tiene buenos brazos, que haga 3 y 3. Si tiene malos brazos, que haga 4 y 4. Y que la pierna la reduzca a 4 ejercicios. Bien, sigo. Eh, Gama García, ¿cómo debe iniciar una persona que es flaca con tendencia a acumular grasa abdominal? ¿Qué dieta y qué rutina debe tener? Bueno, vamos a... quiero aclarar a esto lo siguiente. La persona que es flaca y tiene grasa abdominal no puede eh, hacer dieta porque es flaca. Entonces, el poco músculo que tiene se lo va a comer con la dieta aparte de la grasa. O sea, va a tener un cuerpo todavía más flaco. Y siempre le va a quedar un poquito de grasa abdominal, porque la grasa abdominal es realmente muy jodida. Eh, entonces, yo le recomiendo a esa persona que entrene para hipertrofia. Entrenar para hipertrofia no quiere decir comer mucho, sino entrenar con un cierto sistema muy simple, muy básico, para generar hipertrofia muscular. Y la dieta debe ser bastante eh, limpia. ¿Mm? El hecho de que sea flaca no le capacita para comer eh, más, porque si come más, esa grasa va a ir a la grasa abdominal que se quiere quitar de encima. Lo que tiene que hacer con la grasa abdominal es usarla como fuente de energía cuando entrena. O sea, la dieta debe ser acotada, buena, no tiene que pasar hambre, y la grasa abdominal es el extra que él podría comer en la dieta, pero que no puede, y que lo usa como combustible. De esa manera va a crecer muscularmente, el músculo va a ir acorralando a la grasa poco a poco, y va a usar la grasa como combustible. Bueno, seguimos con otro. Franco FM. Para una persona como yo, de 45 años, que hago 5 veces por semana, eh, es recomendable tomar testosterona exógena. Trato de comer al menos 2 gramos de proteína por kilo y hago una rutina combinada de series de 15 a 12 y de 3 y 4 repeticiones. Bueno, eh, no, no necesitas testosterona exógena. Eh, Depende de lo que quiera hacer. Si quiere mantenerse bien, el entrenamiento va a generarle una producción extra de testosterona. No muy grande, pero una producción extra, porque va todo junto. ¿eh? Uno gasta y produce. Si uno no gasta, se echa, pues no produce. Eh, está bien, su frecuencia semanal está perfecta y eh, los dos gramos de proteína por kilo están muy bien para alguien que entrena, como él dice que entrena. Ahora, hay una cosa, las tres y cuatro repeticiones, no sé por qué las ha incluido aquí. Me imagino que son repeticiones para ganar potencia, para ganar fuerza. Puede incluirlas en la rutina, no todo el tiempo. Yo haría eh, una rutina de fuerza, cada cuatro semanas haría una semana de fuerza, sin matarme, y luego volvería a la rutina clásica. Muy bien, vamos a seguir. José Enrique Lara. ¿Qué tipo de suplementación utilizaban en los años 80 y 90? Poca y buena. No había mercado negro. Mira, usaban suplementación, como dices tú, poca y buena. Había cuatro o cinco productos que eran bastante, tampoco eran tan purificados como hoy. Eh, en general, la cabeza de la gente que trabajaba, me imagino que te refieres a los que vivían en la zona de Venice y Santa Mónica y donde estaba todo el semillero de aquellos años. Esa gente sí usaba lo mejor del mercado, porque el mercado estaba limitado a unas 10 marcas y las 10 marcas los usaban como modelos. En aquella época existían las revistas de Joe Wither y entonces Joe Wither era el que ponía la publicidad en las revistas, todo eran revistas, no había internet. Y entonces la publicidad pasaba a través de las revistas. Esta gente estaba contratada por Wither directamente y Wither le vendía la publicidad a las revistas, era ese el sistema. Wither o las otras revistas, había varias estaba Iron Man estaba Muscular Development eh, y todos ellos eh, hacían esto, contrataban al atleta hacían sesiones de fotos generalmente antes o después de las competiciones y eh, luego le vendían todo ese paquete de publicidad a las revistas a, la, a las compañías en eh, Mercado Negro no había sí había pícaros que hacían negocio eh, con los esteroides, no había proteína falsificada porque era, era demasiado barata, no había necesidad de falsificar, eh, era más caro falsificar que vender la buena y los, los envases venían con unas etiquetas espantosas, pero era todo la época, era una época con otra cabeza y la gente sí se dedicaba realmente a entrenar con una cabeza diferente. Vivían ellos, eh, Venice en esa época sí era la Meca, no es la Meca hoy, era la Meca entonces. Ellos llegaban a la Meca, se instalaban allí y comenzaban su vida culturista. Su vida culturista estaba limitada al gimnasio, a las idas al mercado y a vivir una vida muy sana. Se reunían en algunos dos o tres bares que había en Venice, que no es un barrio muy glamoroso, en aquella época menos, se reunían allí, comían, algunos bares empezaron a hacer comidas para culturistas entre ellos el Firehouse, que todavía existe. Y bueno, eso pasaba, pero era una vida como, era como una colonia, como una comuna. ¿eh? Y todos siempre se conocían todos, se llevaban bien todos, cosa que hoy no pasa, y vivían frugalmente. Nadie andaba con los Rolls Royce ni con los Maserati, en aquella época no entraban coches europeos. El que tenía coches europeos era enormemente rico. Frank Sinatra tendría coches europeos, pero no los culturistas. Eh, andaban en coches muy normales y era un mundo muy bueno en ese sentido. Por su... Ahí sí existía la filosofía de vida, de frugalidad, esfuerzo y conducta. En bueno, otros tiempos, no. estoy hablando del Parque Jurásico. Vamos a seguir. José Enrique Lara. Ah, no, este ya lo respondí. Santanera. Saludos desde México. Ay, México, qué país más maravilloso. ¡Qué país más maravilloso! Yo amo México. Una pregunta. En mujeres, bajar el porcentaje de grasa y subir el porcentaje muscular es posible sin testosterona, sí es posible, pero hasta un límite. Eh, hay un momento en que el porcentaje de grasa no baja más, como expliqué en, otras, en, otra, en otro vídeo, porque la mujer necesita un porcentaje de grasa alto para diferentes funciones. Eh, la que quiere bajar el porcentaje más allá del límite tiene que recurrir a las ayudas ergogénicas, como se llaman. Y la segunda pregunta, cuando digo ergogénicas no me refiero solamente a los esteroides, eh, hay muchas otras cosas. La segunda pregunta, ¿cómo ¿podemos como chicas tener un nivel saludable de grasa que sea estético? Por supuesto, por supuesto. Yo quiero que comprendan que a mí me gusta mucho Iris Kyle, me gusta mucho... Eh, bueno, no sé, me gustaba, el, me caía muy bien, aparte de gustarme ver Francis, Kate Baxter, que era una, una, una guerrera, me gustaban, pero tengo que admitir que el culturismo femenino murió, murió en una época, por la muscularidad de estas atletas. Había un, un fotógrafo de mujeres culturistas que era Steve Wenstrom, que cerró su página porque no tenía más negocio es un deporte durísimo para las mujeres y las mujeres se lo trabajaban terriblemente. Pero tengo que admitir que es conveniente que una mujer que entrena no tome ese camino a menos que tenga una carrera brutal, una genética brutal y que su cuerpo le indique todo el tiempo que sí, que realmente es una campeona en ciernes. Pero si no, no. La mujer tiene que tener curvas, tiene que tener redondeces. El gusto por las mujeres en los países latinos. Es un gusto que parte en la carnalidad de la mujer y yo creo que eso no se debe perder jamás. ¿Mm? Bien. Darwin Minor. Bien, a ver. Cantidad de gramos de proteína para personas que entrenan y comen de forma saludable pero que no compiten ni van a tomar nada. De 2 a 2,5 gramos por kilo de peso. Esa es la cantidad, no más. Más, es poner al hígado a trabajar al, al, al divino botón, no sirve para nada. No sirve, sí sirve, pero bueno, te termina jodiendo. ¿Mm? Logan, hola, tengo músculo pero no tienen mucha dureza, ¿cómo se puede solucionar eso? Bueno, esto hay dos, hay dos razones. Eh, generalmente, la gente entrena lo que ve, cómo lo ve y según el entorno en el que se encuentra. Si alguien quiere desarrollar una carrera culturista o tiene afición y quiere ser un atleta, en algún momento competir, tiene que darse cuenta que no es la misma vida la que llevó hasta ese momento en que se dio cuenta y la que va a llevar a partir de ese momento. Aclarado esto, en donde nos encontramos con dos mundos, uno en el que es necesario el sacrificio y el otro en el que estamos dentro de una rutina y de una estabilidad que nosotros hemos elegido. Bueno, cuando uno decide ser atleta o competir, deja todo el segundo mundo de lado y va al primero, que es el del esfuerzo. Aparte de esto, eh, las rutinas de entrenamiento tienen diferentes niveles. Eh, cuando uno entrena, por ejemplo, una rutina básica, entrena un paquete muscular entero, un paquete en el que hay diferentes paquetes pequeños. Pero cuando uno quiere llegar a esos paquetes pequeños y quiere que ellos se involucren en el trabajo <coughs> y... Y sentir que el trabajo penetra a través de diferentes capas hasta llegar a un eh, contacto con la zona neuromuscular más profunda. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay rutinas variadas en las que se intercalan superseries, triseries, negativas, series en donde hay repeticiones finales que producen una quemazón profunda, dolor, porque el dolor es un límite, es la línea del umbral donde uno llega y donde a veces debe pasar. No digo que pases mucho, pero tienes que pasar. <ríe> si no pasas el dolor, estás dentro de un hábito, y ese hábito con el tiempo no te da ningún resultado. Esta es un poco la esencia del entrenamiento para competir y para tener densidad. Lo que tú me estás preguntando aquí no es otra cosa, es que cómo se tiene densidad. Eh, Mm -hmm. eh, una dieta para reducir la grasa sí se hace, pero no desde el principio en este caso Si alguien tiene músculo ya, es decir, ya ha ganado músculo sobre la grasa Tiene una forma muscular que no es la forma de alguien que no entrena Pero si conviene en la dieta empezar a aportarse bien y a reducir de a poquito la grasa Y a reducir el carbohidrato, ojo con eso, ¿eh? hay gente que el carbohidrato la engorda, no la grasa Ojo, el carbohidrato es más difícil que la grasa para manipular. ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces se hacen días de cargas y descarga. O sea, un día de una dieta estable y un día de descarga. Eso va a permitir que el cuerpo reciba un pequeño shock y vuelva otra vez a su hábito. Y esto debe transformarse a veces en un método. Eh, ah, perdón, aquí... Darwin, me olvidé de responderle. Me pregunta, ¿cómo contamos gramos de proteína al día? ¿Solo proteína animal o toda? Me conteo. Por supuesto que hay que contarla, pero lo que importa es la animal. Cuando digo animal, es animal. Huevos incluidos. ¿eh? Ale Armest, ¿cómo aumentar la libido. ¿Qué suple se pueden usar? Tengo 40 años y entreno, no soy sedentario. Bueno, esto es muy fácil. Mira. Tú ya sabes qué es lo que hay que hacer para la libido aumente, eh, si la quieres hacer rápido tomas Viagra o Cialis, no lo digo en broma, lo digo muy en serio, para eso se hicieron, no tienes que decírselo a nadie que lo tomas, pero puedes tomar uno de vez en cuando, puedes usar Tribulus y sobre todo querido, si no funciona en la cama la cosa, cambia de pareja, lo siento por la pareja, pero bueno seguimos, eh, bien. Ángel Andrés Galeano Barreiro eh, Dice, hola Ramón, ¿cómo recomienda usted hacer las repeticiones, lentas o rápidas? Ni lentas ni rápidas, hacerlas al ritmo que tú tienes Tú tienes un ritmo para todo Un ritmo para caminar, un ritmo para respirar y un ritmo para entrenar Ni lentas ni rápidas Si las haces muy lentas, no sé, estás forzándote Y si las haces muy rápidas, te vas a agitar No, normal al ritmo que tú quieras, lo que debe cambiar en todo caso es la resistencia, o sea, el peso. Y cuando veas que no puedes más, y si quieres sacarle un poquito más de zumo, de jugo al músculo, pues sencillamente quitas un disco pequeño y sigues, hace dos más, y así. ¿eh? Eso se llaman series descendentes. Martín Pacha, o Pacha, ¿qué rutina y dieta es buena para bajar? Los ganadores de peso que me tomé me llevaron de 78 a 90. Bueno, eh, sí, tomaste ganadores de peso que tenían muchos carbos y te pusiste gordo. Bueno, primero quitas el ganador de peso, luego sustituyes esos carbos que seguramente eran todos productos eh, relacionados con almidones, con harinas. Y comes verdura y comes arroz. En la dieta no hace falta que cambie mucho. A ver, quiero explicarte esto. Cuando digo que no hace falta que cambie mucho, no puedes pasar de una dieta de volumen a una dieta de definición. Tienes que pasar de una dieta de volumen a una dieta atenuada de volumen. O sea, donde decía 100 gramos de patatas son 100 gramos de arroz. Donde decía cuatro rodajas de pan son dos galletas de arroz. Donde decía eh, carne roja, por ejemplo, es carne de pollo y un puñado de nueces. ¿Me entiendes lo que te digo? O eh, una cucharada de aceite de oliva virgen crudo, echado solo las verduras. O sea, las calorías pueden mantenerse. Lo que debe cambiar es la composición y el porcentaje. La composición, la composición pasamos eh, de harina a fibra o de harina a carbofibra, fibrosos Y, eh, por supuesto, eh, tú tienes que elegir variedad, no te puedes aburrir. ¿eh? No te puedes aburrir. Acuérdate que el pollo tiene menos grasa que la carne, que el pescado tiene menos grasa que el pollo, o sea, suplanta comidas, pero trata de mantener por lo menos durante las primeras dos o tres semanas que vas a cambiar el número de calorías. Luego ves cómo te va, agregas cardio, agregas 30-40 minutos de cardio al día y con eso tienes que bajar sí o sí. ¿eh? Bien, vamos allá. Manuel Freire Castro. Gracias Ramón por tus respuesta. ¿Qué podemos aprender los culturistas naturales de Gironda? ¿Realmente Vince Gironda era natural? Mira, yo no lo sé. Era, tenía el carácter que tenía y yo no estaba allí para preguntarle si se tomaba algo porque creo que me hubiese echado ahí a, al bulevar ese donde estaba el gimnasio, el Lincoln, me hubiera echado cuando pasaba un camión y yo no hubiese no estaría aquí hoy. Así que no estaban las cosas para preguntarle eso. Eh, todos ellos si tomaron algo en aquella época. Eh, la farmacopea era muy limitada. Eh, el mismo Arnold, Colombo te vas a asombrar lo que te digo, pero ellos están hechos con lo que se prepara hoy un Men's Physique para un regional. Yo creo que esa es la proporción. Imagínate, ¿eh? compara a Arnold en su mejor momento y, bueno, un poquito antes, ¿eh? un poquito antes. Después ya empezó la cosa a ponerse un poco más salada. Pero no, en los años 75, 76, eh, no, no había muchas cosas, había muy pocas cosas. Eh, ¿qué pueden aprender los culturistas naturales de Vince Gironda? de Vince Gironda y de toda esa época ¿qué pueden aprender? primero tienen que aprender que esto no se trata de una carrera para ir a hacer una película de Hollywood aquí nadie se hace famoso aquí uno entrena porque le gusta y porque se siente culturista y se sacrifica por lo mismo y a veces hasta pide préstamos por lo mismo y lleva su vida así y está orgulloso de ser culturista eso es lo que deben aprender, eh, la fama, la tontería, eh, yo podría aquí salir con unas antenas de libélula y unas alas atrás, pero eso no sirve para nada, la fama se gana de dos maneras, una hacia el exterior y otra hacia el interior, la que va hacia el exterior es la que nosotros queremos que vean los demás, yo particularmente no me he interesado, nunca me he sentido muy bien como estoy, por suerte, cuando he querido tener algo, lo he tenido sin tener que recurrir a la fama. Y la interior es la que el orgullo que uno siente de ser así, de tener una conducta y de trabajar y ser reconocido. Yo, por ejemplo, en este momento, no soy culturista, pero creo que cualquier culturista de mi edad, Juan Marcos, sin ir más lejos, José Ramos, eh, Alfonso Gómez, eh, muchos, eh, Marcos Chacón, se sienten orgullosos de haber sido los mejores culturistas de su país y de haber sido excelentes entrenadores, y de haber cuidado de sus atletas, de haberse cuidado ellos, y de haber eh, sido grandes atletas. Esto es un resumen. En el resumen de la palabra atleta lo digo todo. Y eso es lo que tienen que aprender. Esa especie de gran sentimiento personal, como dicen los americanos, de achievement, de consecución, de lo que conseguimos para nosotros, para nosotros, nuestro esfuerzo. Lo demás, viste, viene y va Entra y sale Es como un pasajero que entra a una estación Y se sube al tren No lo vas a ver nunca más Lo otro, los amigos Nuestra historia personal Y nuestros logros Esos son nuestros y se nos quedan Y eso es lo que tienen que aprender los de hoy Porque los de hoy parece que van rápido a todas partes No se les queda nada Luego se miran el bolsillo y tienen vacío ¿Mm? A ver, ¿qué me queda? David Pérez González, yo hago lo de la prote con maltodextrina a la mañana antes de entrenar, pero sería buena idea mezclar también caseína, para tener además una fuente de proteína de asimilación más lenta, a costa de ser una digestión más pesada quizás. Yo aquí pongo, no compliques tanto las cosas, si tienes que perder grasa no necesitas nada antes de entrenar, excepto la comida que precede el entrenamiento. Si eres flaco necesitas comida o una medida de ganador de peso, pero el ganador de peso debe ser equilibrado, o sea, no hay muchos en el mercado. Antes había más. El ganador de peso debe tener casi la misma cantidad de proteína que de carbos. Si no, lo otro es llenarse de harina y harina y porquería. Hay algunos que son mejores que otros, que tienen mejor composición, pero en general es muy difícil de encontrarlos. Lo más lógico sería que usaras la caseína micelar a otra hora del día fuera ya del horario del post-entrenamiento. Yo lo usaría de noche, por ejemplo. Antes de acostarme, tomaría eh, caseína micelar. Y después de entrenar, tomaría whey. ¿Mm? Bueno, voy a responder a uno de los lectores más tenaces, eh, que en realidad tenía razón en lo que decía, y yo no tenía razón. O sea, yo tengo mi opinión... Y él tenía la suya mejor fundamentada que la mía, aunque yo sigo teniendo mi opinión. Pero debo confesar que la suya tiene más sustentación. Eh, Manuel Rosas Marquina dice, Corríjanme si estoy equivocado, por favor. No está más que demostrado en la nutrición que comer varias veces al día no acelera el metabolismo. Bien. Tiene razón, Manuel tiene razón. No está más documentado. Yo eh, tengo mi opinión al respecto, que es la que he dicho en otras ocasiones, pero eh, es verdad que no está más documentado. No hay estudios, hay pocos estudios, muy pocos. Eh, muy pocos estudios diciendo que se acelera. Que no se acelera, hay varios. Ahora, yo he escrito aquí para responderle a él, para que él comprenda un poco mi punto de vista y eh, sepa el por qué, las razones de mi argumentación, eh, yo he hecho una pequeña descripción del porqué de esta, esta característica de la dieta, en realidad se trata de quemar el combustible correcto en el momento justo, el cuerpo depende de dos fuentes de energía, carbohidratos y grasa, las células deciden cuál está disponible y cuál se debe quemar, hasta ahí llegamos bien, ¿no? bien. Los depósitos de grasa cubren las necesidades cuando uno tiene hambre, mientras que los carbos proveen un combustible rápido después de una comida o durante el ejercicio. Cuando las células toman la decisión correcta, en el momento correcto, los niveles de azúcar en sangre se mantienen estables, normales. No obstante, cuando los depósitos de energía exceden a la demanda, o sea, cuando tenemos más energía de la que necesitamos, ya sea por comer más o por falta de ejercicio, las células pueden no exigir, no elegir su fuente de energía correcta. Pueden equivocarse al elegir a dónde van a buscar la energía. A menudo este accidente se asocia con los valores alterados de azúcar en sangre y luego con la diabetes también. Cuando la gente come mucho come varias veces al día, aumenta el tráfico de moléculas de carbono. Todos los alimentos están hechos de carbono. El carbono es la base de la química orgánica. El aumento de estas moléculas provoca saturación y daño celular, algo parecido a un atasco ¿eh? o un tapón metabólico. Muchas de estas moléculas que no se usan producen este atasco. El ejercicio influye porque reclama acceso a los alimentos consumidos. Puede descongestionar el atasco del metabolismo quemando las moléculas de carbono más rápido, desbloqueando el sistema. Así se permite la entrada de una fuente energética que está atrás, esperando. Por eso recomiendo a veces dos sesiones de entrenamiento, porque benefician el nivel de azúcar en sangre, bajan el colesterol y reducen el riesgo de diabetes. Eh, bien, uno cuando ahora eh, voy a ejemplificar mi, mi punto de vista. Si nosotros escuchamos esta descripción... Y, y la aplicamos al día a día del entrenamiento, nos daremos cuenta que justamente para producir este efecto de constante llamada a una fuente de energía nueva, nos conviene hacer comidas más pequeñas e incluso entrenar dos veces al día el que pueda. este era la, la, la fuente y el inicio de mi razonamiento, pero por supuesto, eh, como lo digo, eh, tiene razón Manuel al decir que no hay... Eh, estudios hechos sobre este fenómeno en particular. Esto se trata de mi opinión personal y de lo que yo llevo haciendo hace muchos años con mis atletas. Eh, luego, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Mm? Y por fin, la última que tengo, es de Joaco Barrios. Dice, gracias Ramón por contestarme. Eh, ahora está haciendo pullovers, cosa que antes no los usaba, laterales y posteriores. ¿Cuántas series serían suficientes eh, de para pullover, laterales y posteriores bueno, laterales, posteriores para hombros son muy importantes y con 4 series eh, serían suficientes, 4 series de 8 a 10, de 10 a 12 y para el pullover pueden alcanzar 3 a 4 series al comienzo de la rutina, sería para calentar eh, o al final de la rutina con más peso, con bastante peso, ya como ejercicio como ejercicio de la rutina no como calentamiento o sea, si usamos el pullover de calentamiento podemos hacer 3 a 4 series con peso moderado, pero moviendo bien lo que tenemos que mover, los intercostales, los dorsales, abriendo la caja. En ese caso serían 12 a 15 repeticiones. Y si lo ponemos al final, como ejercicio, como parte de la rutina, podemos hacer de 8 a 10 repeticiones muy bien hechas. Bien, eh, y por supuesto hay que hacerlo estrictamente, si no trabaja cualquier músculo menos el que nos interesa. Bueno, esto ha sido todo. Espero haber satisfecho todas las curiosidades. Creo que se me quedó algo por ahí. Eh, ah, bueno, tengo una más. Dice Antipolítico pregunta, ¿qué suplementos tomarías si vas a tomar en ayunas sin dejarte mucho dinero? Bueno, depende cómo estés. Si estás gordo, eh, no tomaría casi ninguno o tomaría un fat burner, pero no demasiado fuerte, porque imagínate que estás con el estómago vacío. Eh, te lo tomaría junto con eh, eh, ah, en ayunas me dice, perdón, en ayunas no, no tomaría nada, directamente haría cardio con el cardio pongo el sistema a trabajar y a trabajar muy bien ok, eh, antipolítico listo por hoy y espero otra nueva serie de preguntas muchas gracias y hasta la próxima